independientemente si es primero la G o después la C, digamos si cambio la G por la C o la C por la G,